chicas cómo están y lo prometido es deuda eh, se hizo un pequeño live con esto con estas hermosas florecitas eh, se le llamó así florecitas florecitas pero la calidad del internet no es tan muy buena claro se tenemos en cuenta de que hay muchas personas trabajando en sus hogares y también muchas personas en su casa por, por la cuarentena que estamos pasando ahora y por eso decidí eh, no subir el, el no guardar el live que hicimos, gracias a todas esas chicas que conectaron, que pasaron ese pequeño momento y tiempo conmigo mientras yo elaboraba esto. Pero decidimos entre todas que, es, que no lo guardara y que se, y se hiciera un pequeño video para que ustedes también puedan apreciarlo mejor, porque la calidad de verdad no se veía muy bien y eso que móvil es nuevo y también la cámara que se está utilizando es nueva entonces como no se podía apreciar muy bien lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en un vídeo en este pequeño vídeo para que también todas las lo puedan apreciar bueno y chicas los materiales que vamos a utilizar son muy pocos y vamos a trabajar con materiales que tengan que tengamos en casa aquí está la muestra miren ahí de la flor que estábamos elaborando en el like que teníamos anteriormente entonces vamos a utilizar mozasías número 11 de cualquier tono que ustedes tengan vamos a utilizar cristales número, del número 4 también pueden sustituirlo por, por perlas y vamos a utilizar un cristal número 6 también pueden utilizar un cristal número 8 todo depende de lo que ustedes le quieran, eh, le quieran agregar o le quieran quitar a, la, a, esos, a esas pequeñas flores que por cierto son muy bonitas miren solamente es colocarlo en topo o ponerle cualquier cosa bueno y a petición también le voy a enseñar cómo poner un enganche eh, un enganche eh, esto es una, pe una petición de una, de una chica que me dijo cómo ponerle, cómo hacer pon, cómo ella puede poner un enganche que no sea de lo que ya abrimos con la pinza y ya se pone ella entonces ella quiere un enganche tradicional como esto y también le vamos a hacer ese favor de enseñarle cómo se pone el enganche bueno sin más preámbulos entonces vamos a, a, a seguir con los materiales aquí tengo la tijera y también tengo la pinza aquí yo tengo para hacer esas flores tenemos una yarda de hilo utilicen siempre le he dicho utilicen su hilo de su preferencia con el que más le convenga trabajar esta particularmente yo la hice de 19 mozasillas en su centro 19 pero para hacer este video más corto yo voy a utilizar 16 aquí. <coughs> Miren. Tengo 16 musasillas en este hilo en una hierba de hilo. Lo voy a llevar hacia abajo y lo voy, y lo voy a repasar. A repasar y cuando los repasemos solamente vamos a hacer un solo nudo porque un solo nudo voy a repetir todo lo que dije en el, en el like en el youtube like que estábamos haciendo porque un solo nudito porque vamos a repasar esas mozasillas varias veces y no queremos que nuestro hilo o nuestra aguja no nos permita pasar por el nudo que tengamos en, el, en la musicilla entonces pasamos halamos un poquito para no gastar tanto hilo tanto exceso es de hilo okay. que me quede más o menos así un poquito así lo estoy haciendo con este hilo de color blanco y voy a apretar siempre apretamos entonces ahora yo voy a tomar Y voy a poner el exceso de hilo de este lado y lo voy a agarrar así. ¿Qué voy a hacer? Lo vamos a agarrar así. El exceso de hilo hacia abajo. ¿Qué voy a hacer? Vamos a salir en dos mozasillas. Salimos en dos mozasillas. ¿eh? Wow, chicas, miren de verdad. Bueno, ustedes van a saber, eh, van, a, van a saber lo que les estoy diciendo a las que estaban me acompañaban en el live. De verdad, no se podía ver, no se podía apreciar muy bien, porque la calidad del internet era muy, muy, muy baja. Entonces, ahora, aquí tenemos, si hicimos así, ya me pasé en dos. disculpe que tengo un poquito de alergia si me voy a toser o me voy a estornudar eh, no, no estoy enferma sino que tengo alergias entonces ahora estoy en dos sillas y voy a tomar cinco sillas tomo cinco mozasillas y, y me voy a devolver del lado contrario donde sale mi hilo o sea mi hilo sale de este lado y me voy a pasar por dos mozas sillas. O sea, así. Tomando, en total tomaremos tres. Esto lo vamos a hacer todo hasta terminar, hasta llegar aquí, hasta completar. Otra vez lo hacemos. Tomamos cinco mozas sillas. Aquí. Tomamos dos mozas sillas más y completamos tres. Así. De esta forma. Alamos nuevamente. ¿Ven? Otra vez. Cinco como sencilla. Y alamos. Listo. ¿Ven? Ahora yo voy a subir toda esto. Voy a completar el círculo. Bien chicas, miren, como les comenté aquí terminé de hacer, de poner mi última cinco musacillas. Entonces ya que estoy aquí y corté el exceso del hilo ya, entonces yo me voy a subir en esas do, en las dos primeras musacillas de las cinco que pusimos anteriormente. Vamos a ver y siempre apretando, miren, me voy a colocar en, en dos. Voy a subir en dos. subo en dos. ¿Sí? Ahora yo voy a tomar dos mozasillas. Dos mozasillas de la número 11. Voy a tomar un cristal y dos mozasillas más. Esta va a ser nuestra, nuestra tercera secuencia. Y vamos a pasar por esta musasilla que está aquí. Miren. Vamos a hacerlo así para que ustedes puedan ver. Por esa mozasilla dejando una. Y nos enganchamos en la próxima. No en la que está abajo, sino en la que está arriba. ¿Ok? Alamos. Otra vez lo vamos a hacer. Dos mozasillas El cristal. Y dos mocesillas. Otra vez lo hacemos. Sí. tomando una, después que alemos, lo enganchamos en la próxima, ¿ven? ¿sí? Así, otra vez, dos mozasillas, un cristal y dos mozasillas, lo enganchamos aquí, voy a subir esa nos enganchamos en esta moza alamos y nos enganchamos en la próxima, en la vecina que nos queda al lado así y alamos. ok, entonces ahora yo le voy a dar la vuelta por completa a esto bien chicas aquí está mi última secuencia entonces voy a poner voy a entrar en mi última secuencia de dos moza y un cristal miren, voy a alar. Aquí, ¿vale? y voy a hacer esto miren ven que estoy en la de abajo entonces yo me voy a colocar en esa de abajo que está aquí en esa tercera aquí y es como que la aguja me ayude y que no me vaya a pinchar miren. voy a subir en tres ¿miren? yo espero que ahora sí se pueda ver y apreciar lo que estamos haciendo ahora vamos a apretar y a la... Entonces, nuestra próxima secuencia será, nuestra cuarta, será seis musasillas de la número 11. Seguimos trabajando con las número 11. Seis musasillas. Tomamos una musasilla. Esta, vamos a hacer lo mismo. Seis musasillas. Y pasamos a la siguiente. Así. Así. ¿Ven? Otra vez. Trabajen con el hilo de su preferencia. Siempre le he dicho. Si pueden trabajar con un hilo del mismo color de la silla, mucho mejor todavía. Otra vez. Una mozasilla y nos enganchamos en la próxima. ¿Ven? Ya le estamos dando forma a la flor. Seis musacillas. y seguimos a esto vamos a hacer este paso vamos a repetir este paso hasta que terminemos con todos los cristales entonces chicas vamos a yo lo voy a terminar y nos vemos aquí bien chicas este es mi último paso colocar las seis sillas yo voy a bajarme yo voy a bajar en dos a bajar en dos aquí y como bajé en dos miren yo voy a colocarme voy a subir por esta así vamos a subir aquí y vamos a subir aquí vamos a tomar en total vamos a tomar cinco más así seis vamos a tomar en total perdón se enganchó la y así ven Miren, si sí, ahora miren, tomamos seis así en total, pero eso va a variar. Entonces, miren, ahora yo voy a tomar una mozasilla. Nuestra otra secuencia será de una mozasilla y vamos a pasar en tres, así en tres alamos, y de este lado vamos a tomar, vamos a entrar en cuatro así, vamos a seguir en la mosecilla número 4 o sea la cuarta mozasilla ahí pude tomar tres, entonces me faltaría una para completar no, miren ahí yo entré en cuatro, o sea así para bajar en 3 entré, entré mal, disculpen disculpen que entré mal yo tendría que tomar esta de aquí abajo, esta de aquí abajo, okay, ahora sí, y salir en cuatro mozasillas. para salir en cuatro, ahora sí, ahora se enrede el hilo, ok, pero está bien, eso es parte del oficio. Bien, así bien. y entro en esta bien. una, dos, tres entonces tomo esta para salir en, en la cuarta mochecilla así ahora sí si he tomado cuatro, me faltaría una que es esta para completar la 4. Y hasta la profe se equivoca. Nadie no somos perfectos. Incluso, esto, no, esto lo que está pasando ahora, nos lo ha demostrado bastante. Que no todos somos perfectos. Entramos otra vez. Estoy tratando de hacer lo más posible. Que ustedes lo puedan apreciar bien. Y hacemos esto Salimos en tres. Y tomamos cuatro otra vez. Ahora. Yo voy a adelantar un poco. Para que todo eso. para Ya ustedes saben cómo hacer los piquitos. Para llegar aquí. Miren chicas. Ya que he terminado de colocar. Miren. De colocar mi última. Del pico me voy a dirigir otra vez a esta, a la vecina del lado aquí y voy a, y voy a entrarme en esta que está debajo, en esas que están debajo para tomarla todas, miren así que ya quedan unidas ¿ves? y me voy a quedar en el pico para poder ayudar a esa amiga que me escribió que ella necesita ver cómo ella puede poner un enganche que no sea de ganchito, entonces lo vamos a hacer aquí, yo voy a tomar mozasillas doradas para hacer esto y miren eh, la chica que me escribió ahora mismo no me acuerdo su nombre, yo voy a tomar dos mozasillas. eso depende también de eh, qué, qué tamaño Tenga el arete. Qué tamaño tenga la pieza que tú vayas hacer. Puede empezar con dos. Puede empezar con tres. Yo voy a empezar esta vez con tres. Voy a tomar tres. Y me voy a pasar. Por este orificio. Así. Voy a tomar tres más. Tres más. Y me voy a pasar por este. Por el lado de la mochacita entonces ahora yo quiero que eh, eh, así queda queda de manera derecha entonces a esto lo vamos a repatar, repasar varias veces para reforzarlo y aquí vamos a hacer varias cosas para poder reforzarlo y que quede de manera eh, derecha que quede mirando hacia el frente porque a veces lo ponemos y él se, y, y nuestra se dobla entonces miren aquí yo terminé salí otra vez a las tres voy a tomar otras otra más otra otra motacilla voy a tomar otra y me voy a pasar por las tres Ok, y pasé por tres, Vuelvo y me paso otra vez. Vuelvo y me paso otra vez por el pico de la flor. Voy a subir otra vez. Y me voy a quedar en... Mira, pasé otra vez y me voy a quedar en 3. Me quedé en 3, ¿verdad? Me quedé en 3. Ahora yo voy a tomar otra musecilla. Una musecilla más. Una más. Una más. Y me voy a pasar por la segunda que pusimos. Por esta. Por esta. A ver si me ayuda mi aguja. La aguja está por aquí. Voy a tomar otra más. Voy a hacer esto. Pasar por la segunda. ya la aguja se está tensionando porque hemos pasado varias veces okay, así ¿ven? me paso por esta, por la que acabo de poner y me paso por la que está arriba también Por eso. Todo depende, en verdad si se enganche todo dependa el trabajo que le quieran, le que le quieran hacer. Así. Ahora yo voy a pasarme, si la aguja me ayuda porque ya sé se tapó con el hilo. Voy a tomar la pinza para la roja voy a hablar hacia abajo, bueno querida amiga yo espero que este enganche de esta forma, como lo hice te haya ayudado, pero de verdad hay muchas formas de, poder hacer, de poner los enganches los enganches que no son ya los, tra los tradicionales otra vez voy a tomar la pinza porque está ahora yo voy a pasarme a esta parte de que abajo en esta parte de extraordinario ustedes pueden, pueden hacer lo que ustedes gusten. Por ejemplo, ven chicas, lo que estaba comentando ya es la, la parte final para decorar y tapar el centro. Lo que ustedes pueden hacer es poner el cristal así directamente. Eh, ponerlo así. Es, se colocan en una moza así, en una silla. Toman su cristal. y entran en otra mostacilla así Vamos a ahora se enredó pero como le decía es parte de nuestro oficio que se enreden okay. así okay. pueden poner también un cristal más grande vuelve y entramos al cristal así y no pasamos a otra mozas pasamos a otra así. también pueden hacer esto que yo hice yo lo que hice fue eh, estoy miren estoy en una silla, fuera de una mozasilla verdad donde sale mi hilo tomo dos mozas tomo moza silla y me paso por la tercera así me van a quedar así y cuando termine de hacer de poner todas esas mozas Así. Nada más paso mi hilo por las mostacillas y quedará así. Entonces, tomo dos mostacillas más, me paso por esta y me paso por la tercera hasta completar el círculo. Pero aquí el hilo está, está dando un poquito de trabajo tomo todas las más porque parece que está muy tenso otra vez no la aguja no quiere pasar okay. miren la aguja no quiere pasar por nada del mundo no sabe si sí me deja pasar y si no se rompe el hilo o si no se rompe la aguja sí porque suele pasar o se rompe la mozasilla no quiere pasar y no queremos que nuestras mozas sillas se rompan, ya que vamos a hacer mucho de fuerza. Ahora sí, las mozas a veces suelen romperse. Otra vez, vamos a ver si no dejan. Y cuando las mozas se rompen, no da, gana, no da gana hasta de llorar. Bien chicas, ahora lo que vamos a hacer es pasar por todas las sillas las, las mocecillas que, que pusimos en el centro, es pasar por todas las sillas así. Pasar nuestra aguja con nuestro hilo hasta completar el círculo. Eh, hubo una parte que las mocecillas no me dejaron pasar por completo miren esa fue la única parte que no pude entrar, la, no pude entrar la, la por no me dejó, entonces lo que voy a hacer es completarla con una mocecilla. la completo con una silla y lo repaso otra vez y voy a apretar ¿bien? así, pero es como les digo, todo depende de lo que ustedes quieran hacer lo que ustedes quieran hacer en el, en el diseño, en el centro ustedes lo pueden hacer pueden elaborar muchas cosas bueno chicas esta es, esta es la parte del live de verdad que las chicas se quedaron eh, no pudimos hacerlo muy bien porque el, la, el internet está fallando eh, o sea la capacidad del internet no nos deja eh, no nos permite hacer un live Chicas, espero que todos te, estén muy bien, queden muy bien. Cuídense mucho, nos vemos pronto a otra vez de entrega de Rincón de Rosa. Bye.